No me alcanzaba el sueldo. Me trataron mal en el trabajo. Me dejaron de pagar el sueldo. Vi que se empezaban a llevar las máquinas. Me encontré con las puertas de la fábrica cerrada. Hola, soy Silvia de Cooperativa Universitas Argentinas. Eh, bueno, hoy estamos acá en el primer encuentro de, de género del movimiento MENER. Somos 66 mujeres compañeras que, que logramos recuperar esta, esta empresa. Para nosotros pensamos que el principal desafío es cómo poder ir en contra de esas prácticas patronales, de ese sistema patronal que tanto ganan.